bueno esta es la parte de afuera de nuestra casa esta es una casa morada Este nosotros vivimos en la parte de abajo y este es nuestro carro y vivimos enfrente de un arbolito rosita y de una casa que está totalmente abandonada no se crean van a destruir este, este derrumbar perdón esta casa y esta en, tal vez en marzo o no en abril así que nos vamos a tener que mudar fuera esta es la entrada de un pedazo de patio que nos toca ahorita les voy a enseñar ahí <ríe> Número de esta house Ahí estoy Y cuando entras Es lo primero que ves Esta es la sala Si sí la decoramos Está bastante chiquita Pero nos cabe absolutamente todo Y ahora hay que cerrarla tenemos una ventana ahí. Y esta es la parte de enfrente de la casa. Aquí pusimos nuestra televisión y luego acá hay un closet. Aquí tenemos nuestras chaquetas y nuestros tenis shoes y zapatos, cosas así. No hay ningún tipo de organizador, así que medio los, am los amontonamos. ahí. Aquí están todas las chamarras y todos los zapatos. Los puse entre todos los tubos para que copieran muy bien. Así no hay buena luz, pero ahí se ven todos los zapatos amontonados y un paraguas. Bueno, de este lado tenemos una silla que nos regaló mi suegra. Aquí es donde tengo mi mini escritorio porque no tengo. Y aquí es donde me pongo a editar videos y todo. Este, esta es la gallinita. Estas luces que pusimos de navidad que nunca quitamos, pero porque se ve padre. Este aire acondicionador acondicionado, se descompuso. No, no es aire acondicionador, es un heater. Se descompuso, así que la tenemos que arreglar porque no funciona y aquí hace mucho frío. Tenemos nuestra fruit basket y unas flores que Jorge me regaló. El para el 13 de febrero y me trajo comida y, y ice cream este, este table runner que lo compramos en el garage está muy bonito tenemos nuestro sillón acá y luego acá unas flores falsas al lado tenemos un bote de palomitas y los controles aquí no hay nada unas bocinas de mi esposo unas velitas no tenemos tantas cosas para decorar, así que pusimos estos cuadritos mientras y pusimos los otros ahí arriba de la cocina. Tenemos esta lámpara que compramos en una casa, no la de muy barata, pero está muy muy muy padre, me encantó. Entonces, se prende todo. Se pueden mover y todo, este, y con esto uso este, para mis videos porque no tengo buena iluminación y te estamos escuchando música. Este mueble no lo regalaron, no, lo compramos, perdón, una persona en internet. Estamos viendo ahorita The Data Bang Theory Season 7, que la rentamos de la biblioteca. Este, de este lado tenemos, ahí está el cuarto. Tengo estos cuadros de aquí que nunca les quité la, el dibujito de adentro. Este, estos de un este cuarto de niños. Pero tengo que comprar algo para reemplazar esto. Pero pues de momento ahí se lo puse. pero este cuadrito de ahí. este cuadrito de aquí. Aquí hice una chandelier porque estaba esa lámpara vacía y se veía muy fea. Así que la hice con las esferas que hice en un video. Acá de este lado tenemos un cuadro que compramos también en un garage sale, nos sale muy muy barato, está muy muy padre, me encantó. Que hay una puerta para el laundry room, ahorita eso va a ser lo último que les voy a enseñar. Tengo aquí mi tripod, aquí tenemos una mesita que compramos junto con esta lámpara que está muy muy muy padre, muy bonita. Tiene como ramitas, luego aquí tenemos nuestros nuestro alcohol, a mí me gusta mucho el vodka de sabor, tequila y vino. Está muy bueno Es vino dulce Tengo una copa Y unos tequila glasses Que son de mi papá Estos son de un amigo de Jorge Pero estos son de mi papá Se los voy a dar cuando lo vea aquí tenemos la llave Nuestro carro que no lo podemos usar Este Una charolita aquí Y tenemos la otra cita Que nos dio mi suegra Tenemos dos mesitas aquí y del otro lado del refri tenemos otra. Pero esta la vamos a regalar porque no ocupamos más que eso. Este es el refri. Tenemos pasivos este, y papeles o no sé qué. Y muchos test porque a mí me encanta tomar mucho telo. Mi snow mi earth globe. Acá arriba están los otros cuadritos que, que les dije que, te, que puse allá. Aquí tenemos harina, azúcar, arroz. Y esta está vacía. Y mi conejito que me encanta mucho. Y aquí abajo tenemos pan, galletas, crackers y una macetita Aquí está el zinc, aquí tengo mis panes, jabón para las manos, cuchillos Aquí un calendario, acá arriba tenemos especies Realmente no pusimos nada porque no queremos entilicharnos Aquí tenemos una estufa Y luego acá tenemos sal, azúcar, aceite de oliva Aceite de vegetal, pero ya se nos terminó. Y pepper. Me encanta la pimienta. Y luego esta es la puerta del baño. Aquí nomás colgué mi mandil de SARS cuando trabajaba en SARS. Que trabajé como por cuatro horas y me salí. Bote de basura. Adentro de aquí hay muchas bolsas para la basura. Nada interesante. De este lado tenemos el microondas y un hornito. Mi oficina, <risa> fruta y, y, mis, y mi florera No sé si les interesa lo que hay acá, pero pues tenemos cucharas, popotes, tijeras, cosas X, esto nos sirven. Aquí tenemos este, toallas limpias y pues acá abajo un tilichero de, de especies y cosas, oh, bueno, de cocina. Normales. Y aquí tenemos la licuadora, un crock pot y más charolitas. Esta es la luz del baño. Pero vamos a entrar al baño. Aquí está nuestro baño. este Tenemos aquí el zinc. Allá abajo guardamos cosas como... Uh, cosas para limpiar, medicinas. Aquí tengo mi cosa de, de para el cabello. Y luego aquí tenemos planchas y tenazas y todas esas cosas. Tenemos aquí un florerito con nuestros pies de dientes, el zinc, mi maquillaje. Aquí tenemos un espejote grande. En el primer cajón tengo todas mis cosas. En el segundo... Más cosas mías. Y en el tercero las cosas de Jorge, pero creo que voy a cambiar mis cosas de aquí para acá y las, y las de Jorge para allá porque aquí tengo todo mi maquillaje y aquí me siento a veces, pongo los pies aquí arriba y aquí me siento y me maquillo aquí con este espejo, pues súper a gusto Pero en el baño hay como un banquito, este es nuestro tapete aquí hay un banquito, este, hay nada especial de Latina este más que las cosas que tenemos adentro, todo normal Aquí tenemos una para colgar toallas Papel de baño, una báscula Mi robe Aquí está el toilet Y luego aquí tenemos Papel de baño abajo Mis Pinta uñas, toallas y más toallas Flores Mi conejito y cosas de tilichas Que pues Las revistas y Cositas así pero sí se ve este mueble. Y bueno, ahora vamos al cuarto. Este es en nuestro cuarto. Se nuestra nuestra cama. Esta cama la conseguimos en un estate sale. Nos salió muy barata. Nos salió como en... ¿Cuánto nos salió la cama, babe? Uh, como $150. ¡Wow! Como en $150 nos salió esta cama y es de muy buena calidad y tiene cajones aquí. Tiene tres de este lado y tres del otro lado. Habíamos comprado otra como de este color, de más clarito. Pero luego fuimos a ese y vimos esa y tuvimos dos camas al mismo tiempo. Pero así que vendimos la otra muy barata. Atrás de la puerta es la puerta. Tenemos este espejo y la canasta de ropa sucia, tenemos esta televisión que tenemos en la otra casa y este mueble que también tenemos en la otra casa Este voy a comprar unos bins que venden en Target pero salen salen caros, salen como en 24 dólares cada uno el que yo quiero, pero bueno, no te creas, no creo que, sal, que salgan tan caros pero sí como unos 15 dólares cada uno pero están muy bonitos o conseguir más de estos y forrarlos de tela, pero aquí la tela sale muy cara, así que voy a terminar comprando esas cajas de Target Aquí nomás pues tenemos un cochinero. Este, realmente pues por esas cajas que no he comprado, no he puesto podido organizar bien nuestras cosas, pero aquí tengo cosas mías como de papelería. Aquí tenemos puros electrónicos y cosas como bufandas, guantes, gorritos para el frío. Aquí tenemos a prender la luz. Se sí, ve mejor Unas dos, co tres cobijas ahí Bolsa de más cosas Un proyecto que todavía no les voy a decir Que voy a hacer para un video Y acá más cochinero Este, tenemos Un espejo aquí enfrente Tenemos dos ventanitas Y puse mi cosa, esta que hice En medio de la cama, se ve bonito Y estas dos lámparas Que no combinan para nada Pero pues, fuimos a comprarnos Esta lámpara, pero nomás tenían una Así que compramos nomás una este del lado de mi esposo. Y mi lado es de este lado. Tenemos aquí un closet. Aquí tengo colgada mi bata. Este ya. Yeah. Un cuadro. Y esta lamparita. Está padre. Este y da buena luz en la noche. Está muy bajita. Está muy a gusto. Aquí no cargo con mi botella de agua. Una cosita con la que dormimos. El... Reloj, No está bien el la hora, pero... Tengo, tengo aquí mi cajón lleno de muchos tiliches. Y un calcetín que no encuentro el otro par. Mi cargador. De, no sé. Cositas. Y aquí están mis tres cajones. este... Y pues aquí pongo todos mis suéteres. Pantalones, playeras. Y adentro del closet... Este, tenemos ropa de primavera, más ropa mía. Este es el lado de mi esposo. Y luego aquí un mueble que guarda mi bolsa. Y esas almohadas blancas, cuando no las estamos usando, las metemos aquí. Y pues eso es todo. Y unas bolsas, fajos, más ropa. Y pues sí, este es el cuarto de nosotros. Y ahora vamos acá. Nosotros vivimos en la parte de abajo de un basement, así que compartimos la lavadora con la vecina. Este es un cuarto que nos da muy, a mí me da mucho miedo. Aquí tenemos la, el recycling, la basura de reciclable. Y en esta esquinita guardamos nuestras cosas, que realmente nomás estas son nuestras cosas. Maletas, unos cosas para la nieve para resbalarse. Nuestro ventilador, nuestro arbolito de navidad, luces, este, cerveza. Está vacía de hecha. Ya está vacía. Entonces esta va acá. Y este escoba. Casi no se ve. Estas cosas no son de nosotros. Así venían cuando llegamos. Y creo que este mueble nos pertenece para no. O sea, para nosotros poner nuestras cosas. Tenemos algunas cocas, papas. Y cosas para limpiar la ropa Y ya con que la vecina nos agarró este espacio Porque no estaba viviendo nadie es, Todo esto son cosas de ellos Cosas de ellos, todo esto Y ahí está nuestra lavadora y nuestro secador que compartimos Aquí afuera hay una puerta Que no he, no he salido desde desde que, desde que venimos No me he metido Aquí está esta cosa de aquí Ahí está nuestra jausita. Miren qué feo se ve, qué miedo. Imagínense venir aquí en la noche a la roca. Bueno, no puedo abrir esa puerta, así que vamos por el otro lado. Dejen cerrar aquí. Ups, no apague la luz. Cerrar esto. Y pues vamos para afuera. Ay, la vecina entra por acá. Su casa es allá arriba. Está lloviendo. O sea, nuestro carro que no podemos usar. Porque no tenemos permiso. Tenemos permiso de manejarlo, pero... Este... Tenemos que sacar el título. Y necesitamos arreglarlo primero para que no lo den. Acá está la, una puertita. Dejen tratar de abrirla. Ok, sí logré abrirla. Miren. Esta es nuestra parte de nuestro patisito. Los vecinos viven allá arriba. Está mojando mi cámara. Voy a cerrar aquí. Esta es nuestra sala. Y luego aquí están las dos ventanas de nuestro cuarto. Este. Voy a sacar mi cámara porque se moja. Este cuarto. Ah, esta es nuestra ventana. La ventana del La laundry. Y este es nuestro patio que tenemos que está limpio. Yo creo que lo limpiaron las vecinas o alguien. Porque no lo utilizamos este, pero este es, una vez bajamos aquí, de hecho no he salido desde que venimos, está muy bonito. La puerta que no pude abrir, esa puerta es, Ay, es esa que está ahí, pues sales y esta es la puertita donde salimos nosotros para salir a nuestro patio, igual es compartido, es la casa de la vecina de arriba. Este, no sé cuánto pagan ellos, pero nosotros pagamos $600 dólares al mes que está regalado. Este. Y nos vamos a tener que mudar en un mes y medio más. Y este. Y pues a ver dónde nos toca quedarnos. Este. Está muy bonito aquí afuera. Esta es nuestra parte acá afuera de nuestra casa. Este está muy bonito aquí donde vivimos. Se llama Hill Quién sabe dónde nos iremos. Cuando nos tengamos que mudar. Ahí pasa el camión. Y pues allá en la esquina está una tienda. Así que tenemos una tiendita en la esquina y no tenemos que tomar, agarrar el carro para ir a la tienda, porque aquí así es. Y pues sí, la casa morada. Si me quieren venir a visitar, pues tienen un mes o menos para... Tal vez suba este video cuando ya nos mudemos, quién sabe. Ya después les daré el tour de la otra casa.